Hola a todos, soy Aruel Mendoza y voy a exponer una anomalía que encontré dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México aquí dentro de su sitio web, como podrán ver estoy en www.cndh.org.mx ahorita estamos a jueves 3 de febrero del 2022 y son las 2.32 pm pues bien, yo me encontraba buscando referencias con lo que respecta a la ética y los derechos humanos. me encontré con algo poco inusual, ¿no? Pues bien, yo estaba buscando lo que, ¿qué son los derechos humanos? Aquí lo ponemos en el buscador. Bien, buscamos. Aquí nos aparecen los resultados dentro del mismo sitio web de la CNDH en México. Aquí me voy a ver qué son los derechos humanos, que es la información que, que yo estaba buscando para un trabajo que, que estaba realizando. En la parte izquierda hay una barra, una barra lateral izquierda. Aparecen varias secciones. Aquí en la parte, eh, ¿en qué son? Hay tres este, títulos o temas. El primero de ellos es Antecedente histórico, 100 años de derechos humanos en la Constitución Mexicana y fechas relevantes. Bien, entramos aquí a 100 años de, de los derechos humanos en la Constitución Mexicana. Nos envía otra página, igual dentro, la, dentro del sitio web de la CNDH en México. Aquí podrán observar que dice enlace al sitio web u aplicación y viene una url con un subdominio que es la cndh. Te este le doy clic. Nos arroja ya a a un subdominio en donde únicamente se trata de los 100 años de, de los derechos humanos en la Constitución Mexicana, que fue donde encontré este, esa anomalía que no sé si sea un hackeo o si lo está promoviendo eh, la CNDH, que, que no lo creo aquí en el cuadrito rojo dice sitios de interés dice, hay este, tres sitios Centenario, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente es 100 Aniversario, Constitución 1917 y Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Aquí eh, en el tercer sitio de interés que dice Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, una vez que pongo el cursor, en la parte inferior izquierda me muestra el enlace a donde me tiene que enviar, que dice Federación OM b u -d -s -m -a -n .mx. entonces entramos y nos manda pues a, a un sitio web de, de videos para adultos entonces es aquí pues esa anomalía si o no sé si lo está promoviendo o le hackearon el sitio, o qué está sucediendo, pero pues aquí está, este, lo muestro a, a todos ustedes, y a ustedes este, ejercerán, ejercerán cuál es su opinión, respecto a este tipo de situaciones, que quizás ellos todavía no se dan cuenta, y quizás aún no, porque aún continúa, pero pues cuál es su opinión, que tienen al respecto, hacia ese tipo de, de enlaces, creen ustedes que, lo hackearon o realmente lo está promoviendo eh, la CNDH en México, ese tipo de, de videos para adultos. Y por mi parte, pues eso es todo. Yo soy aaron Mendoza y que todos tengan un buen día. Muchas gracias.